Estamos al Sí, pero... sí pero no. ¿No Hay otra mano. No, pues ese es todo. Acomodar esta economía. Acomodar la economía del país y todo, pues está muy mal. Pero bueno, pues, Vamos a ver qué es. No, no, no, no, pero, pero oye, también no está, ahora, también ¿no? pues ahí, necesita estos dos conjurados, Humberto Aguilar Coronado hizo un esfuerzo sobrehumano, así como decir, órale, voy a tu programa, te lo agradezco infinitamente. Con no, mucho porque, gusto, con mucho gusto. Bueno, eh. pues porque ya los veo a todos, a todos los veo ya como en las últimas, así como de, me imagino que es mucha la presión, es mucho el trabajo, eh, ¿qué, ¿qué onda? Porque hasta en tu cara se te refleja sí. así como de. ¡Ah, ya! Y mira que yo basta. Soy. Sí, bueno, y eso que tú eres siempre como muy positivo sí. y siempre estás como bien y bromeas. Y, y ahora sí dices, híjole, ¿no? Es ah, que sabes que. Mucha atención. También este todos los que nos siguen deben de saber que somos seres humanos y nos cansamos. A, y, a todos los veo yo así, ¿eh? Está he platicado con varios. Y La verdad no, es que han sido semanas muy difíciles, muy complicadas. Eh, y yo además tengo la de la responsabilidad de que tengo en Cámara de Diputados de pertenecer a la Comisión de Puntos Constitucionales, que está tratando precisamente el tema de la reforma constitucional de materia eléctrica, pues al mismo tiempo soy el representante del poder legislativo en el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tengo esa responsabilidad y estuvo, pues, hombre. ...al mismo tiempo la discusión de la, de la revocación de mandato... Claro. ...el día de la elección... ...y al día siguiente tuvimos la discusión... ...en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales... Eh, ...y de energía precisamente del, del dictamen que nos presentaron... Uh -huh. ¿no? ...entonces yo tuve intervenciones el domingo... ...dos intervenciones en el, durante el día en el INE... ...el lunes una intervención en, el, en las Comisiones Unidas... Y el mismo lunes en la tarde, dos no, intervenciones bueno. más en una sesión no, extraordinaria bueno. de nuestro nacional. de Ah, está bueno, pues Entonces, de verdad, <risa> te lo agradezco tres veces más. Entonces, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto, mi Muchas querida. gracias. Oye, a ver, Humberto, eh, bueno, Humberto Aguilar Coronado, usted sabe, es el coordinador de la bancada de eh, panistas allá en, en San Lázaro, en la sección Puebla. A ver, eh, se ha hablado muchísimo de esta votación... Para la reforma eléctrica. Se iba a dar <coughs> y luego que no, que hasta el domingo. A ver, ¿no? Y que, bueno, nos hemos enterado ahorita en las noticias recientes de que, pues, priistas dijeron, no, pues sí voy a votar por Morena siempre, sí, ¿no? A ver, tenemos aquí el nombre del hombrecito este, del diputado, tu compañero de banca, Carlos Miguel Aiza Damas. Damas, de Campeche. Ajá. Bueno, del yo, PRI. Del PRI. Entonces, ¿no? Ya salió, bueno, están que lo queman en leña verde porque, pues, ¿cómo es posible? Si eh, Alito salió con la advertencia de que quien, ¿no? Ahora sí que quien traicione se va a salir expulsado del PRI y pues ya están como que empezando sí. a salir. A ver, vamos por partes. Número uno, ¿por qué se cambió la, la, la, la fecha? Algo tan esperado parece ser como que están ganando tiempo. No, estaba muy claro. Yo La verdad es que no me sorprendió que se cambiara la fecha. Okay. El presidente López Obrador tuvo una derrota enorme el domingo con el tema de la revocación del mandato. O sea, haber votado solamente el 17%, pues es una derrota que aunque la quieran ocultar, que de ese 17%, el 90% votó a favor de que se quede, la verdad es que es una derrota absoluta. Y luego venía la siguiente derrota que iba a ser la eh, votación de la reforma constitucional. Si la hubieran puesto el martes como estaba programada... Bueno, primero hay que recordar que la, el calendario nos marcaba que la iban a poner el miércoles. Uh -huh, sí. Luego la hoy. pasaron al martes. Ah, no. Así, sí, sí, sí, sí, sí hoy, hoy, miércoles. Luego la pasaron al martes. Y cuando vieron que no tenían los uh -huh. votos suficientes... Hicieron una junta de coordinación política, solamente ellos y con su mayoría eh, pusieron la votación para el próximo domingo. A ver, digo, con todo respeto, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre que se vote una reforma tan importante en el domingo de resurrección? Claro. Yo se los dije en el INE el, el domingo pasado, era domingo de Ramos, no domingo de López Obrador, Sí, ¿eh? Y este domingo que viene es domingo de resurrección, no es domingo de votar una reforma, pero así lo pusieron, bueno, la oposición está firme, el pan está firme, nosotros estábamos listos para dormir de lunes a martes en la Cámara, porque había una amenaza de que iban sí. a cerrar los grupos radicales sí. de Morena, la Cámara, y que no nos iban a permitir entrar, pues nosotros estábamos listos ya desde temprano en la Cámara de Diputados. Eran las once y media de la noche cuando pues, nos dicen que hasta el domingo y entonces pues, se liberan las, las tensiones y por eso pues, estamos todos ahora en nuestras casas descansando un poco, pero Ajá. preparando las baterías para el próximo domingo votar y votar en contra de la ley bar eh, ¿Cuál es eh, la, la, la estrategia de que fuera domingo? Porque... Bueno, un legislador tiene que ir, o sea, tiene que ir a chambear a fuerza, ¿no? Sí. Bueno, habrá quien se enferme, no sé, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh, eh, cuál ¿Era ganar tiempo? Sí, sin ¿Para duda. negociar? No, no, no, para comprar votos. Okay. Para comprar, ahorita no se puede negociar nada, la bancada del PAN ya anunció que va a votar en contra... ...la bancada del PRI a través de su presidente anunció que va a votar en contra... ...la bancada del PRD anunció que va a votar en contra... ...y la bancada del Movimiento Ciudadano anunció que va a votar en contra... ...entonces ante este escenario no le alcanzan los votos... ...a el grupo parlamentario de Morena... ...y su, su coordinador Nacho Mier pues, promueve precisamente una, eh, un aplazamiento... ...en los momentos para votar, uh -huh. pues para ir por la pepena... ¿no? ...a uh -huh. ver quién se deja presionar... A ver quién trae los calzones sucios Y a ver a quién Pues sí, a ver a quién se lo pueden llevar Para votar a favor de esta Oye, reforma Oye, ya de ah. plano así de sí, comprarlo sí sí sí, sí. Comprar. sí, sí, sí, tal cual Como compraron al, al Carlitos Miguel ¿Así? Compran, amenazan eh, No, no, no Prometen Estamos en, en la peor era Del PRI de los 70s y 80 En uh -huh. Lo peor uh -huh. Y lástima que te das cuenta y ves y dices, ¿y quién estaba en la pérdida del PRI de los 70s y 80s? ¡Ah! Pues Andrés Manuel López Obrador era del PRI, ¿verdad? ¡Ah! Manuel Bartlett era del PRI, ¿verdad? ¡Ah! Nacho Mier era del PRI también. Ese es el problema. Están reciclando las viejas mañas para ponerlas ahora a la disposición de López Obrador. Ok. ¿Qué significa en términos eh, políticos... Y en términos prácticos del país, que no se apruebe esta reforma energética que propuso el presidente. Está muy claro. Significaría, si no se aprueba, uno, que no se le dé el monopolio de la generación de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Ya tiene el monopolio de la distribución. Significaría que no se aprobaría la posibilidad de, la, de seguir generando energía eléctrica a partir de... ...de eh, elementos y prácticas sucias... ...como uh -huh. es la quema del combustóleo... ...que necesita por fuerza... ...ponerle gas tejano... ...que además es uno de los eh, catalogados... ...como de los más contaminantes en el mundo... ...y que por cierto... ...incrementaría mucho al final... ...el costo de la energía eléctrica... ...significaría... ...de no votarse esta reforma... ...cuidar el medio ambiente... ...significaría... Darle la oportunidad a los inversionistas nacionales y extranjeros para entrar en la competencia y poder generar energía a partir de eh, la, la generación de eh, energías limpias. Energía solar, energía eólica, hidroeléctricas y, ¿por qué no también eh, eh, nucleares, eh, eh, nucleoeléctricas? Eso significaría... En caso contrario, significaría darle a Bartlett, ese gran demócrata que ahora se nos presenta, que el pueblo conocemos muy bien, pues hombre, eh, incluso poner los precios de la energía, de la electricidad simplemente por decreto. Y eso, en este país sería un retroceso absoluto. Oye, hay esta, eh, esta versión de la 4T que mencionan que en una primera instancia sí como que te, te hace pensar o dudar o hasta te puede convencer de que eh, esta reforma es para blindar, para darle más fuerza a la Comisión Federal de Electricidad, que, ¿no? que es parte de la nación y que eh, ponen en segundo o tercer sitio a empresas internacionales. O sea, que es como rescatar ese... Este patriotismo Y bueno, esa es la, la, la versión Que, pues la verdad Pega, así como de Bueno, pues sí, ¿cómo, ¿cómo vamos Nosotros a apoyar Antes una empresa extranjera A nuestra propia institución Que es la Comisión Federal de Electricidad Tú como consumidora de energía Si en tu recibo Llega Cada mes con 3 mil pesos Tú te preguntas ¿Quién es? Si la Comisión Federal de Electricidad, si otra empresa extranjera. No. Uh -huh. A ti te llega el recibo y dices CFI lo tienes que pagar. Si te llegara por 350 pesos, te preguntarías lo mismo. No da igual, o sea, yo pago menos. Ese no es un problema del consumidor. Es un problema que ellos están manejando de manera ideológica. Quieren regresar a los monopolios en este país y darle a la Comisión Federal de Electricidad solamente la posibilidad, no solamente de generar, de distribuir, de asignar todo, todo eso. Y yo creo que este país tiene que ir caminando conforme camina el mundo. El mundo está caminando a favor de la energía eólica, solar, los paneles solares en las casas, en las fábricas y todo. Y eso lo puedes hacer tú ahorita como particular con esta reforma. Podría llegarse al absurdo de que si pusiste... Paneles solares en tu casa quedarán de adorno para los que mm. tienen avión o helicóptero que verán. Ah, mira, Erika en su casa tiene solares porque no paneles van a solares. ¿A qué paneles solares? Aquí, aquí en el set, porque todo esto es Podrían llegar solares, ¿eh? a cancelarte ese asunto. Entonces, la verdad mm. es que es una reforma eh, que yo creo que Bartlett le vendió al presidente de la República como una reforma. Eh, de gran calado en donde la patria es primero. No, a ver, aquí de lo que se trata es cómo le da satisfacción a los mexicanos de una manera más barata, cómo pagan menos. Y yo lo dije en mi última intervención, mi anterior intervención, espero que no sea la última en la cámara, les dije, <risa> sí, hagan lo que hagan cuando salga el recibo más caro. Y yo les pido a todos los que nos están viendo, vean su recibo. Es bimestral, ¿no? Vean sí. su recibo bimestral y vean que cada vez está aumentando sí. más el recibo de la luz. Eso es culpa de la Comisión Federal de Electricidad y no tiene nada que ver con esta reforma constitucional. Si quieren eficientar a la Comisión Federal de Electricidad, necesitan hacer simplemente que se cumpla la ley que actualmente tenemos. Ahora resulta que el presidente dice que de no aprobarse va a meter una iniciativa para que el litio sea considerado como una reserva de la nación. A ver, hombre, ya eso, el artículo de la Constitución claramente establece que los minerales que están en el subsuelo mexicano son propiedad de la nación. No se necesita una reforma constitucional para decir que el litio es... Eh, este soberano y es de la nación, es como si dijéramos, bueno, entonces pongamos todos los elementos que no se conocen, ¿no?, ¿cuáles son?, pues este, probablemente uno que traiga un meteorito y vamos a, a ver, pues esperemos a ver las cosas, ¿no? Ok, a ver Humberto, a como tú estás viendo que se están moviendo, lo acabas de decir de una manera muy clara y sin filtros, de a ver, están comprando, están amenazando, están haciendo de todo, a ver... ¿Qué es lo más probable que pueda ocurrir el domingo? Claro, sin que saques una bola de cristal, pero eh, dado los hechos que tú estás viviendo, pero en primera fila ahí en San Lázaro, ¿qué es lo que viene? Mira, durante todo este proceso, la verdad es que la gran preocupación de la oposición era cómo se iba a comportar el PRI. Si había o no diputados en lo particular que pudiesen ser sujetos de presión, ...o de compra... ...precisamente para este tipo de cosas... ...o que se salieran a hacer pipí... ...o que su mamá se enfermó de claro. COVID... ...o que... ...a Chuchita bueno, la bolsearon... Claro, claro. ...cualquier cosa... ¿no? ...esa era la gran preocupación... ...el PRI se ha manifestado abiertamente... A, a, ...en contra de esta... ...propuesta... ...y ha dicho que va a, a votar en contra... ...evidentemente en lo particular... ...es muy probable que eh, siga habiendo deserciones de este bloque opositor. No ha sido la primera vez, digo, en el PAN también hemos tenido uh -huh. este tipo de cosas, No se conoce muy a detalle el, el voto Paoli, ¿no? que estaba en el baño cuando uh -huh. se votó, ¿no? yo no conozco a alguien que se uh -huh. tarde en hacer pipí 10 minutos, sí, a ah, menos sí. es que esté muy mal de la próstata, yo no. <risa> pues digo, <risa> así es esto, las votaciones tardan 10 minutos, yo espero que el domingo, Después de un acaloradísimo debate, vamos a estar votando y la propuesta de reforma constitucional de López Obrador la vamos a echar atrás. Uh -huh. Ahora, ¿esto qué significa? Eh, ya nos dijiste en términos de país, en términos prácticos. Políticamente, esto también tiene una lectura muy importante. ¿Cuál sería? Bueno... Eh, darle la razón al electorado que en el 2021 nos dio los votos para que frenáramos al presidente en todo ese intento de reformar la constitución para su gusto y para su perjuicio de los mexicanos ese mandato del 21 nos da esta mayoría o minoría que puede frenar estas reformas constitucionales y si paramos la reforma en materia eléctrica, vamos a parar la reforma en materia electoral que quiere deshacer al Instituto Nacional Electoral uh -huh. y vamos a frenar esa reforma constitucional que pretende el presidente en materia de Guardia Nacional para poner ya en la constitución todas las actividades a las que puede pedírsele eh, el presidente a la Guardia Nacional. Híjole viene, pero ahora sí como un efecto dominó. ¿tú, tú, tú, tú, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, ¿Vienen? Uy, no, bueno, este año va a estar Muy complicado, y yo como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales Imagínate, ahí no, estoy No, bueno, no, ¿verdad? pues nada más, ahora sí que agarra tu segundo aire Porque ¿verdad? ahí vas, eh Y fíjate, mira, en, en redes sociales nos han estado preguntando Diversos, eh, bueno, eh, usuarios De que qué vamos a hacer los diputados del PAN de Puebla Y yo les quiero decir muy claramente a todos los que nos siguen Empezando por Humberto Aguilar Coronado, con Anateria Aranda, con Carolina Boregar, con Genoveva Huerta y con Mario Riestra, uh -huh. los diputados del PAN de Puebla, vamos a votar en contra de esta propuesta de reforma eh, constitucional en materia de libertad. Estamos firmes, pero no solamente firmes, estamos convencidos que le estamos haciendo un bien al país. Y yo esperaría también que los diputados del PRI, eh, eh, de Puebla, bueno, hay uno que es de Oaxaca, pero desde Puebla también, pero que votaran en el mismo sentido, porque hoy ya se manejó una duda con respecto a su nombre. De acuerdo. Eh, como tú comentabas, que vienen muchísimas cosas, todavía que defender, que analizar y que actuar como alianza, ¿seguirán yendo de la mano? Digamos que, a ver, pregunta... Este sería como el primer gran paso como alianza para eh, seguir robusteciéndose o, híjole, ¿no? Con esto de que te compra fulano y como el buen Carlitos este, ¿no? Que ya va a votar a favor de Amlo y todo eso pudiera ir recompo, eh, recomponiéndose o, o dudando de esto. ¿Cuál sería tu lectura? Tú conoces mi dicho. Eh... Creo que en política seis años es, es muy poco tiempo y 60 segundos es mucho tiempo. En 60 segundos pueden convencer a muchos de, dife de dif diferentes maneras. ¿no? Puede ser como por cañonazos como los que hablaba Álvaro Obregón. Puede ser con carpetas de investigación integradas que haga pues, el fiscal general de la República. pues si yes. Ha ido en contra de, de sus familiares, que no vaya en contra de diputados, ¿no? claro. tal, tal cual o amenazas, o promesas uh -huh. de embajadas, etcétera, etcétera sí, sí puede pasar en 60 segundos esto quizá tenga un... pero es la primera de... prueba de, así como de amor de órale, sí. y no hasta el final o... Entonces, sí, sí, sí, por supuesto de esto depende la alianza opositora para el 2024 sin duda alguna, porque pues hombre, tú cuando este, tienes una relación pues reclamas fidelidad, ¿no? Sí, así como de, oye, ¿qué pasó, Exacto. ¿no? Y, este, y bueno, a veces te ponen aquí un aparato de sonido y dices, ah, bueno, pues está bien, es alta fidelidad, pero... Pero reclamas trato, reclamas este sí. proyecto futuro. Claro. Y en esto estamos jugando el proyecto futuro de nuestro país. Ok, eh, en el aspecto, a ver, hay quienes dicen, este podría ser, ¿no?, un primer golpe... Eh, ...electoral, o sea, ya pensando en el eh, 2024, ¿no? O sea, hasta ya, ¿no? O, este, tampoco es para tanto, no tiene ese efecto. ¿Para ti lo tiene? Esto pudiera ser un primer eh, eh, golpe a, a la, pues, no, no, no sé cómo decirlo, a la popularidad de, de Andrés Manuel de la 4T... O tampoco es para tanto. Estamos yo, hablando de la reforma eléctrica. De la reforma ahorita. eléctrica, sí. Yo creo que va a ser darle la razón a todos los mexicanos y mexicanas que nos dieron el mandato de ser una contención a todas las propuestas que se consideren no viables para el desarrollo de nuestro país. Eso me queda muy claro. En el otro aspecto, yo creo que el domingo 10 de abril, día de la revocación del mandato, está muy claro ¿Cómo estuvieron las cosas? A ver, te pongo el ejemplo del distrito 10, del que yo soy diputado federal, cabecera San Pedro Cholula. 2018, Andrés Manuel López Obrador obtiene 135 mil votos. 2018. 2021, mi contendiente de Morena, elección intermedia, obtiene 70 mil votos. Domingo 10 de abril... El porcentaje de participación solo da para 50 votos, de los cuales 5 mil votos dicen que se vaya y 45 mil votos dicen que se quede. Este es el reflejo que debemos analizar fríamente. Esto es lo que los analistas políticos electorales tienen que ver. O sea, sí hay un decremento importante en la... Eh, participación electoral favorable al presidente López Obrador y a Morena de acuerdo, ahora en el aspecto para, para Puebla eh, ¿qué, qué, a ver te, te voy a hacer una pregunta así como, como, como complicadita pero a ver tú, tú que estás viviendo en carne propia todo esto allá en San Lázaro eh, se ha comentado mucho de que eh, esto, si sale bien todo, lo más planchado posible, pues es una palomita para Ignacio Mier, para Nacho, que es el coordinador de ahí, no de, de, de San Lázaro, y que esto sería como otra raya más al tigre para que él sea el posible candidato a la gubernatura por Morena. Y si no sale esto, pues es así como de chin, pues, ¿no? Como que no la tienes tan segura. ¿Tú, tú, tú cómo ves la, la posición de, de Nacho Mier? No le puede salir bien a Nacho porque empezó mal el asunto. Todo este momento de cambios que ha habido en la votación, evidentemente se las cargamos a él. ¿Por qué no votar el miércoles en el que se había quedado? ¿Por qué regresar al martes? Y luego del martes cuando se dieron cuenta que estaba firme la oposición, la mandan al domingo. A mí no me extrañaría, mi querida Erika, que en estos días nos dijeran, ¿saben qué? No hay votación el domingo, este, nos vamos hasta el último día de abril, que es la fecha en la que podemos votar. No me extrañaría. Y eso va en detrimento del coordinador de los diputados de Morena. Además, yo no sé si viste las redes sociales, o sea, el coordinador de los diputados de Morena, acusándonos a los diputados del PAN que tenemos relaciones con cabilderos este internacionales en Twitter, uh -huh. pues eso uh -huh. me parece, pues que no lo debió haber hecho él, hombre, pues que mande a uno de sus, ¿cómo se les llamaba antes? Eh, de, de, bueno, <ríe> de, de, sus, de su gente. De su gente, Una, alguien de su gente, ¿no? <ríe> por supuesto que en el PAN somos libres, y desde aquí le digo a Nacho Mier, no te equivoques, coordinador, en el PAN estamos firmes, no recibimos línea de nadie, es una convicción, nosotros sí hemos estudiado la ley, la propuesta del presidente López Obrador y creemos que está mal, por eso, Anatere, Mario Riestra, Genoveva Huerta, Carolina Borregar y Humberto Aguilar Coronado, vamos a votar en contra de la Propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, sea el domingo, sea el lunes o el día que quieran. De acuerdo. No, pues ya, le queda claro, eh, le queda claro. Ay, hasta, hasta me das miedo cuando hablas así. <risa> dice eh, Néstor Octavio Gordillo Castillo, dice, saludos a mi amigo Humberto y a ti, Erika, felicidades por el programa. Mara Rangel, David... MN, Delfincito, Cito... Eh, del, Delfín Cito. No, bueno, nos está viendo Juan Manuel Rosas eh, Cepeda, Flores Morales Frankovich, eh, Laura Cruz, dice, si no pasa esta reforma, vamos a estar como España. Y de verdad, la situación energética de ese país está terrible por vender los recursos a empresas privadas que buscan hacer negocios. No, son dos cosas completamente diferentes. Aquí el gobierno de López Obrador ha hecho como su enemigo público número uno a una empresa española, Iberdrola. Yo lo dije muy claramente, no sé cómo se llama la señora. que nos Laura. Dijo. Laura, pero yo le doy mi palabra. Yo no tengo ningún contacto, no conozco a nadie de Iberdrola. Pero si usted ha estudiado la ley, verá que como están las cosas no puede ser mejor que como están ahorita. ¿Quieren mejorar las cosas? Que apliquen la ley y que apliquen la ley bien. Dice Frankovich, dice, saludos, pero el invitado no tiene muy buenos argumentos sobre el precio de la electricidad. Y hasta se altera, ya ves. No, que eso, no te alteres, no, que no es te eso. alteres. Frankovich. ¿Frankovich? No, hombre, así soy yo toda la vida, no me conoces, ah, Frankovich. Y no es un bote, es, es nuestro. Sí, no lo crees. Nuestro. Ahora, este, si se espantan que hablo fuerte, pues sí. oigan, pues así tengo la Pero voz. Así pues es de él. Por eso le pusieron el título. Exacto, digo, hay otros que <ríe> tienen voz de pito, pues hablan mal, yo no, yo hablo fuerte, claro y contundente. Y, punto, y mirando a la cámara. Y mirando a la ojos. cámara, claro. Y, y si un día Frankovich quiere que palatiquemos o debatamos, con mucho gusto, yo no tengo ningún problema. Muy bien. Federico Chilián dice: el PAN es aliado del PRI, del de, PRD de MC, para ir en contra de Morena, formado por ex PRIistas, expanistas, ex -panistas, ex mcistas. Ex, eh, em 54% para la el sector Es cierto, Federico, eh, lo peor del PRI de los 70 s está en Morena y quizá lo peor del PAN se fue a Morena 54% para el sector privado y 46% para la IP. ¿Y quieren más para la IP? Pregunta. Humberto Aguilar Coronado dice, es tan demócrata, entre comillas, y simulador como Manuel Bartlett. ¡Sácatelas! No, no ni me compare. No, no, no conoce a usted a Manuel Bartlett. ¿eh? No, bueno, dice... No, no lo conoce a Manuel Bartlett. Más circo que combate real. Todos son neoliberales. No nos hagamos este, tontísimo. Ayer nos acusaron a nosotros de que éramos socialdemócratas los de Morena. No, no, no, no, no se equivoquen. Los del PAN no somos ni cerquita socialdemócratas. Somos lo más cercano a, a los demócratas cristianos. Eso sí, y con mucho rubio. Eh, Fabián Pastrana dice, ¿qué necesidad la del PAN de querer vender los recursos nacionales a intereses extranjeros? Ese no es, es el discurso de Morena. O sea, que se va a vender los recursos. No, a ver... Es, a, ver, a ver, explica esto porque muchos tienen esa ver, percepción. A ver, ¿cómo se genera más eh, barata la energía? Oye, utilizando los recursos naturales. Si en México tenemos grandes zonas en donde el sol pega y pega fuerte, y en Puebla hay una parte importante aquí hacia la Mixteca, utilicemos la energía solar para la generación de energía eléctrica. ¿Qué es lo que dice esta reforma? Que no lo puedes hacer y que en su caso tienes que vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad y ella distribuirla a donde tú quieras. Eso es este, como si te manda tu papá por una coca y tú vas y le dices a tu vecino que si te ayuda para ir por la coca y él la trae y la lleva y llega tres días después y mucho más cara porque le tuviste que dar 10 centavos a tu vecino y su vecino a su muchacha, mm -hmm. o sea, no se puede, Digo, de, de verdad, además ciertamente entenderle en lo técnico es, es complicado, es complicado. ¿eh? Sí, sí, y sí, yo sí. no creo que ninguno de ustedes haya leído la iniciativa como la hemos leído nosotros, como la hemos estudiado como hemos tenido debates y todo. A ver, hubo 28 o 30 días de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, en donde expertos en lo técnico, en lo constitucional, en lo internacional, en los tratados internacionales, expusieron sus temas. Morena no aceptó una sola propuesta de ellos. ¿Ustedes creen realmente que no es una propuesta ideológica? Pues por supuesto que sí, hombre. Es una propuesta ideológica que no admite ninguna eh, reserva, ninguna aportación de los demás. Dice eh, oh, Federico Chilian, dice, oposición ridícula, 15 millones a favor de AMLO. Dice, no los junta PRI, PAN y PRD, ni yendo a bailar a China. Bueno Federico, ya veremos el 24. ¡Métete de candidato! y no, si ya, quieres, no, métete no. en el Distrito 10 pues y compite sí. contra mí ándale, dice Porfis Huerta nos está viendo Flores, uh, uh, otra vez Morales Frankovich, dice eh, cómo Compara una relación amorosa con la vida política Ay, eh, Yo creo que es la comparación Bueno, así como para, para entenderles Como más mimetizada que puede haber eh. No, ahí sí, ahí sí yo apoyo a Tigre en eso eh. Sí, sí, ¿Cómo, ¿cómo puedes entender más a la política? Que, bueno, para entender al amor Ahí se va, ¿no? La política y el amor Hay que estar, hay que estar en la política para entenderlo. Si Frankovich no ha estado en la política No lo puede entender, lo pues, digo Felipe de la o nos está viendo Netsin Espinosa nos está viendo J eh, JAAG dice buena tarde Erika y diputado espero que esta unión que están mostrando para votar en contra de la reforma energética sea para eh, para todo en el futuro eh, Ernesto sí, Aguilar Jordi ah, es este eh, regidor ¿cómo estás Jordi? dice, el litio es de los mexicanos sí. y se debe defender con todo. O sea, lo de demás acuerdo? es traición a la patria. No pero, quedó, acuerdo, no, pero eso ya está en la Constitución. Ajá. No necesita reforma eh, constitucional para que esto sea así, Jordi. No hay necesidad. Ya está así actualmente en la Constitución. Ok. Ricky nos está viendo y de Gandilao también nos está viendo. Perfecto. A ver, eh, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que...? Bueno, ya nos comentaste lo que, lo más seguro lo que va a ocurrir el domingo o cuando sea la votación o cuando sea, o cuando sea la votación ahora eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que viene para, eh, para San Lázaro? para el grupo de la alianza pues bueno yo creo que mantener esta relación política recuerda tú que eh, para las elecciones del 21 fue una coalición electoral pero una vez que llegamos a la Cámara de Diputados hicimos una coalición legislativa, legislativa. Y esta coalición legislativa, una vez que se deseche la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica que presentó el presidente, vamos a presentar una iniciativa que contiene muchos puntos que, por supuesto, esta iniciativa no contiene. O sea, no nos vayan con el cuento que ya les aceptamos 9 de 12. No, nosotros no hemos hecho propuestas concretas. Hemos anunciado que vamos a presentar una iniciativa en materia eléctrica que quizá no incluya reforma constitucional. Si acaso, una propuesta al cuarto constitucional para reconocer el derecho humano a la electricidad. Perfecto. Pero en lo demás, son reformas a ordenamientos secundarios para mejorar precisamente... Todo lo que hoy está fallando y que por supuesto ellos tratan de justificar con una reforma eh, electoral, una reforma eh, constitucional. De acuerdo. Mm -hmm. Bueno, pues muchísimas gracias Humberto vale. Aguilar Coronado por explicarnos con manzanitas todo lo que se está viviendo allá y lo que viene. Y estaremos al pendiente y cualquier cosa estamos a punto de un mensaje, una llamada ya. para decirles a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que piensan hacer. Me parece... Que están utilizando las peores mañas de lo que se ha vivido en el Parlamento Mexicano durante tanto tiempo. Ojalá. Pero esto que le, no ¿verdad? pase, híjole, sí, o sea, sí es un pues es un retroceso para, ¿no? para, esta, para esta marcha que parecía pues, no, imparable, ¿no? Es así como un estate quieto y de decir, a ver, hay que hacer las cosas distintas. Hay que hacerlas distintas. Y yo uh -huh. creo que en este, en este momento en el que la política está tan crispada, el Parlamento mexicano debe sacar la cara y decir está presente para no ser manejada por el Presidente de la República. En un sistema en el que vivimos, el Poder Legislativo debe ser contrapeso al Poder Ejecutivo, dado que el Poder Judicial se ha visto claramente que... Ha dejado mucho que desear en sí, su actuación. La verdad que sí. Mm -hmm. Muchas gracias. Humberto Aguilar Coronado, muchísimas gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus mensajes. Creo que sí leí todos. Sí, ya, porque luego me dicen, no, a, a, a ver, a ver, ya. Dice eh, Jordi, solo el diputado dice, sabe leer, dice, solo el diputado sabe leer, sí, solo estudia leer con sarcasmo. Dice, cree que el pueblo es tonto, tontos los que creen que el pueblo es tonto. No, no, no, yo le preguntaría si ya leyó la reforma presentada, sí. si él me dice que ya la leyó, con gusto cuando quiera la platicamos, pero la leyó completa, el dictamen son 259 cuartillas, si ahorita me contesta que ya las leyó, con mucho gusto nos sentamos a platicar. Pero si no la ha leído, pues no tiene ni caso. O sea, criticar sin conocer, pues así, igual, ¿no? Ya, ok. ¿Ya la leíste, Jordi? Bueno, ahí, ahí nos contestas. Ok. Pues muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Échate un clavado al portal de Los Conjurados y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Ay, sí! ¡Lo bueno. voy a Sí, sí, sí, sí. sí. Lo, lo es más, Humberto Aguilar se llevó, ¡ay, sí! se llevó el libro de Mónica Díaz de Rivera, próximamente lo va a presentar. Es una mujer extraordinaria, de las primeras feministas del país, poblana, orgullosamente poblana, y escribió una novela maravillosa. Así que, bueno, si sí, sí nos ves... Eh, Ponnos un mensajito que quieres, el libro, y aquí con mucho gusto Mónica te lo va a obsequiar. Yo lo leeré este fin de semana. Así antes, es. Antes de la votación. Bien todos, sí, para que te relajes. te relajes. Es una novela sabrosísima. Gracias por su compañía, besitos. Cuídese y quédese a ver esta cápsula. Nos van a recomendar cinco libros para que te relajes, te la pases bien en estas vacaciones. Bye. Hola, ¿cómo están? Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez y hoy quiero recomendarles algunas lecturas para estos días que vienen de Azueto en la tradicional Semana Santa. Creo que es una gran oportunidad para reencontrarse con la lectura, con los libros. Un país que lee poco tendría que empezar a experimentar. Y bueno, el primero que quiero recomendarles para estos días, bueno, todas las recomendaciones van en función de que las pueden conseguir en cualquier librería, en diversas tiendas, eh, a precios accesibles. El primero de ellos se llama... Cómo hablar con extraños de Malcolm Gladwell. Y a mí me encantó esta lectura porque justamente plantea... La imposibilidad que tenemos como seres humanos para descifrar a los otros y cómo a veces podemos confundirnos con las llamadas microexpresiones, con la forma en la que se dirigen, en las que hablan. Echa por tierra todas esas teorías de que si ves para arriba estás mintiendo, que si ves hacia los lados estás nervioso. Eh, pone en tela de juicio también la capacidad técnica que pueden tener los polígrafos y a través de diversas historias donde jueces, donde eh, especialistas de la CIA se equivocaron a la hora de leer las eh, diversas expresiones humanas eh, plantea esta teoría de cómo los humanos tenemos muchos problemas para hablar con extraños. La segunda sugerencia es un libro que a, a, yo tengo mucho respeto por Olga Worman, una periodista argentina, vecindada en México. Quiero recomendarles una que está, un libro que está en todas las mesas de novedades, que es El Último Rey, que es la biografía no autorizada de Vicente Fernández. Eh, también me parece que la narrativa que construye Gorman es eh, fenomenal porque empieza con el secuestro de Vicente Fernández Jr. Y va, va justamente de, eh, consolidando esta narrativa sobre esta figura de la música popular mexicana. Hay diversas anécdotas que a mí me parecen fascinantes eh, eh, a lo largo del libro. Leanlo, creo que es eh, de ágil lectura, no está pequeño, son casi 300 páginas, pero creo que es una buena lectura para estos días. El tercer libro que voy a proponer se llama Banalidad de los Hombres Crueles de Norma Lazo, de Editorial Lumen. Este es un libro muy breve, pero es un libro fenomenal. Esta escritora veracruzana hace una eh, hace una consolidación de tres historias en tres momentos distintos. En Tokio, por ahí de los años 50, 60. En Rusia, eh, igual eh, eh, este a mediados del siglo pasado. Y en el México actual. Y todo parte justamente cuando a una familia de japoneses que viven en México, que son mexicanos japoneses... Eh, a una de las hermanas la maltratan, la violentan en el Estado de México. Y el chico, el hermano mayor que está estudiando justamente en Rusia, tiene que volverse a a México para, para, para acompañar a su hermana. Pero bueno, son tres historias muy, muy, muy fuertes que justamente tienen el punto de encuentro en la crueldad humana. Y por eso se llama la banalidad de los hombres crueles de normalazo. O la penúltima sugerencia quiero hacerles, el tercer paraíso de Cristian Alarcón. Eh, es el Premio Alfaguara 2022. Eh, lo estoy leyendo apenas, pero me está encantando justamente porque los personajes que van entre Chile y Argentina... Eh, van encontrando la belleza de la vida, la importancia de los momentos en los detalles más pequeños de la vida a través de la construcción de un pequeño jardín como un paraíso personal y creo que es, eh, nos lleva a lo más íntimo de la humanidad. Este premio Faguara 2022 de Cristian Alarcón, el tercer paraíso, se los recomiendo ampliamente. Y la última recomendación también de una autora poblana, una maestra que todo el mundo conoce, Mónica Díaz de Rivera, que eh, tengo la fortuna en este momento de tener su libro en las manos, que el cielo... Eh, todo un reclamo cabe, que en el cielo todo un reclamo cabe, una novela de época eh, ubicada en, en el tiempo virreinal, eh, que narra el romance entre un cura y una impresora, por así decirlo, de aquella época, con un lenguaje muy a tono de aquellos tiempos, con una visión muy particular que solamente la maestra Mónica podía darles. También creo que es una gran oportunidad justamente porque las tradiciones de estas fechas en Puebla, pues vienen mucho del momento virreinal el origen virreinal de nuestra ciudad y que además en próximos días cumpliremos un aniversario más de la fundación de nuestra querida Puebla. Entonces, que el cielo, todo en un reclamo cabe de Mónica Díaz de Rivera, sea una de sus lecturas de estos días. Y les agradezco mucho por poner atención a estas eh, propuestas. Ojalá que les gusten, coméntenos, a ver qué les parece Malcolm Gladwell, Olga Worman o Mónica Díaz de Rivera o Norma Lazo o Cristian Alarcón, el premio al favor a 2022. Y vamos compartiendo nuestras experiencias de lectura. Les abrazo. Hasta la próxima.